UADC informa, calidad académica. Alumnos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila lograron el primer y tercer lugar en el concurso de ensayo sobre derechos humanos organizado en conjunto con el Instituto Electoral de Coahuila y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Andrea Soledad Núñez Llamas obtuvo el primer lugar con el trabajo titulado Éxodos Modernos, consiguiendo una beca para el curso interdisciplinario en Derechos Humanos a celebrarse en octubre en Costa Rica, mientras que el tercer lugar fue para Edgar Sánchez Hernández con el ensayo titulado La Libertad de Expresión en México, una retrospectiva a los movimientos sociales y la libertad de prensa. La Facultad de Enfermería Dr. Santiago Valdés Galindo convoca a inscribirse en la maestría en Enfermería con Acentuación en Atención de Enfermería al Adulto Mayor que iniciará clases en enero del 2020. Esta será la séptima generación de la maestría, dirigida a licenciados en enfermería nacionales e internacionales, en la que se plantea la formación de profesionales de enfermería con alta preparación en la atención hacia el adulto mayor y altamente competitivos en el área asistencial. Para más información, visitar la Facultad de Enfermería en Calzada Francisco y Madero, número 1237, en Saltillo, Coahuila, o llamar al teléfono 844 136 58 81. La Facultad de Medicina Unidad Torreón y el Centro de Investigación Biomédica invitan a cursar el tercer diplomado en investigación médica. Está dirigido a profesionales de la salud y residentes médicos de hospitales públicos y privados inscritos en las escuelas y facultades del país. Cuenta con un valor curricular de 80 horas y su objetivo es brindar herramientas metodológicas para la correcta construcción de protocolos de investigación y manejo de datos clínicos desde el punto de vista médico-científico. Iniciará el próximo 30 de agosto. Más información al teléfono 871-713-8377 en la extensión 111 en el Centro de Investigación Biomédica. vinculación A iniciativa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, la Universidad Autónoma de Coahuila forma parte de la creación y desarrollo del Programa de Doctorado Nacional en Ciencias que busca dinamizar y flexibilizar la formación de investigadores en México. Las características del programa son la innovación y apertura para los investigadores del país y el extranjero. Será interinstitucional y sustentado por 10 instituciones de educación superior. La UADC trabajará en las áreas de ciencias de la salud, ciencias biológicas, ciencias químicas y ciencias sociales, principalmente con investigadores de las unidades Norte y Torreón. El programa PERAG adopta a un amigo de la UADC Invita a sus estudiantes de licenciatura de entre 20 y 32 años y que cuenten con los créditos para realizar servicio social a formar parte de su equipo en las unidades Saltillo, Torreón y Norte. El programa busca a tutores para ayudar a niños de entre 8 y 12 años de edad en su desempeño académico, a realizar actividades recreativas y de convivencia, culturales y de salud, que les permitan también a los universitarios un crecimiento personal y profesional. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 844-412-4474 extensión 131 en Saltillo 871-729-3213 en Torreón y 866-649-6026 en Monclova Para los interesados en Piedras Negras comunicarse al teléfono 878-782-5665 Internacionalización Yaid Hueden Guzmán Almeida, estudiante de la Universidad de Tolima, Colombia, realiza una estadía académica en la Facultad de Enfermería Dr. Santiago Valdés Galindo. Afirma que al internacionalizarse, se abren las puertas del mercado laboral mundial, además del enriquecimiento profesional y personalmente también contribuye a un crecimiento, ampliando las perspectivas, aspiraciones y a tener una visión más grande sobre los objetivos que se desean alcanzar. Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien, Pincamos el saber.